¿Cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo a este programa de 5 Minutos de Gnosis. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablarles sobre lo que es la Navidad o sobre algunos aspectos de lo que eh, tiene que ver con la Navidad. Eh, sabemos que cuando hablamos de Navidad, hablamos de natividad, de nacimiento y todos nos remontamos a ese nacimiento maravilloso que sucedió cuando nació el niño Jesús que sería Jesús, Jesucristo, Jesús el Cristo. Pero así como se celebra esa Navidad, que es una Navidad que sucedió hace dos mil y tantos años, eh, tenemos que rememorar de que no solamente en ese aspecto tenemos que celebrar esa Navidad, sino que hay un aspecto en nosotros interno, espiritual, emocional. Hay muchos aspectos de nosotros que también tenemos que verlos y estudiarlos de que en, en ese en ese tipo de aspecto nosotros tenemos que tener también una navidad entonces tendríamos que reflexionar de que qué estoy haciendo para yo ganarme mi navidad porque qué es la navidad en una persona es cuando esa persona ya está apta y preparada para recibir a Dios en su corazón y Dios es esa fuerza maravillosa, universal, única, poderosa que invade nuestro corazón y en nosotros se expresa. Entonces, para la reflexión de cada uno de nosotros, ¿qué hemos logrado durante este año para estar preparados para recibir a Dios en nuestro corazón? No solamente es un 24 de diciembre a las 12 de la noche cuando tenemos que decir, oh, eh, gracias a Dios porque estoy vivo, porque estoy bien, porque cumplí un nuevo año, sino, ¿qué le voy a ofrecer a Dios o en ese año qué le ofrecí a Dios para que yo me pueda ganar el derecho de tener esos nacimientos espirituales? Entonces, en ese, en ese aspecto, es bueno que reflexionemos, que hagamos un estudio de qué hicimos durante todo este año, qué logramos. En qué fallamos y cuáles son esas cosas que tenemos que cambiar para ir poco a poco logrando esa hermosa Navidad que deben hacer en cada uno de nuestros corazones, donde después lo vamos a expresar con amor, donde luego vamos a ver a los niños y vamos a sentir un amor hacia ellos, hacia nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros semejantes, donde cada una de las acciones que hagamos se refleje ese Dios que está entrando en nuestro corazón. Entonces, vaya esta reflexión para que cada uno de nosotros en esta Navidad siga haciendo esos esfuerzos hermosos y maravillosos por cumplir sus metas y lograr no solo los objetivos económicos, eh, materiales, sino también eh, forjarse uno y esforzarse por lograr ciertos objetivos espirituales que nos van a ayudar en el resto de nuestras vidas y por ende también nos van a ayudar a traer consigo esas armonías, esos estados positivos que nos van a ayudar a lograr también la parte económica, a lograr muchos triunfos. Entonces, esa era la reflexión para este día y bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos en otro espacio de 5 minutos de Gnosis. Chao, hasta luego.